Buenas tardes, señora González. Lamento llegar tarde. Buenos días, señor Torres. Siéntese, por favor. Buenas noches. Estamos contentos de verte. Primero tenemos que saludar a los invitados. Mucho gusto en conocerte, Roberto. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué nota? Es bueno verte. Qué gusto verte, Sandra. Qué gusto verte también. Es un placer conocerte. Mucho gusto en conocerte, Roberto. Hasta luego. Te vaya bien. Discúlpeme, pero debo irme ya. Fue bueno verlo. Lo siento, tengo algo que hacer. Te veo luego. Que tengan una buena noche. Pasen buenas noches. ¿Te gusta comer arroz? Claro que sí. Mi favorito es el arroz integral. ¿Qué comes en el desayuno normalmente? Un huevo y una tortilla de maíz. ¿Te gusta comer arroz? Claro que sí. Mi favorito es el arroz integral. ¿Qué comes en el desayuno normalmente? Un huevo y una tortilla de maíz. Hola, ¿estás ocupado? ¿Qué desayunaste hoy? Desayuné aguacate con queso y frijoles fritos. ¡Qué rico! Estás comiendo pescado frito con arroz y ensalada. Me gustaría comerme una hamburguesa de res doble con papas fritas. ¿Qué prefieres? ¿Filete de pollo o filete de res? Creo que comeré pollo mejor. ¿Qué desayunaste hoy? Desayuné aguacate con queso y frijoles fritos. Mesero, ¿qué lleva este platillo? Lleva camarones, arroz, repollo, cebolla picada, pimentón y un poquito de ajo. ¿Tenemos queso en casa? No, solo tenemos leche y mantequilla. Tengo que ir al mercado a comprar berenjenas, una coliflor... Y soya para la dieta que me recomendó el doctor. ¡Qué rico! ¿Estás cocinando comida mexicana? No, en realidad no. ¿Qué estás cocinando entonces? Estoy cocinando comida colombiana. Mira, estos son deditos. ¿Deditos de queso? Ya he comido. Se ven muy tostados y crujientes. Huele a queso. ¡Mmm! Toma, prueba uno. También cociné unas empanadas hechas con harina de maíz. Las rellené con carne molida de cerdo. ¿Cómo preparaste la carne? Simplemente puse la carne a freír con un poquito de aceite de oliva, cebolla picada, sal, un poquito de cilantro, pimienta y un pimentón rojo picado. Tú sí que sabes cocinar, a mí se me quema hasta el agua. ¿Qué hay de la ensalada? Más sencillo aún. Hice una ensalada de pepino con un poquito de zanahoria rallada y limón. Por acá tengo un vinagre riquísimo hecho con jalapeños y cebolla. Solo que está algo picante. Prefiero comer sin chile. No soy muy resistente, pero sí se ve rico. Entonces comamos que esto se debe enfriar. Tienes razón. ¡Manos a la obra, entonces! Me gusta comer vegetales y algunos granos básicos. No me gusta la carne. ¿Aló? ¿Podría hablar con Carlos? Un momento, por favor. ¿Aló? Hola, Carlos. Habla Ariana. Llamaba para preguntarte si recibiste mi mensaje. Sí, Ariana. Lo recibí. Gracias por llamar ayer. ¿Bueno? Sí. Buenas tardes, Ariana. Llamo para saber si usted tiene mi libro de poesía. Sí, Roger. Aquí está. Ayer llamé a su casa para decir que olvidó su libro aquí. Uff, pensé que lo había perdido. Gracias por guardarlo. Llegaré mañana. Está bien. Hasta pronto. ¿Aló? ¿Está Lila? No está ahorita. ¿Algún mensaje? Sí. Habla Ariana. Dígale a Lila que mañana es mi cumpleaños y está invitada a venir a mi fiesta. Muy bien, yo le digo, no se preocupe. Muchas gracias, que tenga un buen día. ¿Diga? Sí, disculpa Ariana, solo llamaba para decirte que hoy es el concierto. ¿En serio? Lo olvidé. Gracias por llamarme Roger. De nada, nos vemos ahí entonces. Está bien, chao. Aló. Hola Ariana, ¿cómo estás? Muy bien, Roger, dime. Llamo para decirte que hoy es la fiesta de cumpleaños de Gabriel y estás invitada. Gracias por invitarme, ahí estaré. Te esperamos, es a las 2 de la tarde. Está bien, hasta pronto. ¿Aló? Aló Ariana, soy Roger, ¿cómo estás? Bien, estaba pensando en llamarte en unos minutos. ¿En serio? Qué coincidencia. Bueno, solo llamaba para decirte que hoy es la fiesta de cumpleaños de Carolina, y estás invitada a venir. Gracias por invitarme. ¿A qué hora es? Es a las 3 de la tarde. ¿Tu hermano está en la casa? Él no está ahorita. ¿Algún mensaje? Sí. Dile que olvidó su libro de cómics en mi casa. Está bien. Él es un poco distraído. Gracias por guardarlo. De nada. Ya sabes, te esperamos. Ahí estaré. Hasta pronto. Adiós. Que tengas un buen día. Adiós Ariana, nos vemos. Es tiempo de irme. Adiós. Bien, nos vemos pronto, la pasé muy bien. Adiós Roger, te veo mañana en la escuela. Aló Ariana, ¿cómo has estado? Bien Roger, dime. Hola Sander, ¿cómo has estado? Me encuentro bien, gracias. ¿Cómo van las cosas Carlos? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré en la sala ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Me llamo Tommy ¿Cuál prefieres tú? Yo prefiero el rojo ¿Cuál prefieres tú? Yo prefiero el rojo ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años ¿Cómo te sientes hoy? Me siento bien ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres hijos ¿De quién es este libro? Este libro es de ella ¿Quién va a ayudarte? Mi amiga va a ayudarme. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque es parte de mi tarea. ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Soy doctor. Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo. Calma, calma, calma, ahora viene lo mejor. Atención, a unos 5 cumplidos, primero, déjame decirte que, es lindo verte, alegraste mi día, los cumplidos son el arma que mantiene al león, lejos de la zona, los cumplidos son la defensa que desarma al oponente de malas intenciones, los cumplidos son insultos invertidos, aquí van unos cumplidos, ese tipo es buena gente, y está bien preparado para hacer las cosas bien, ese tiene un buen olor, una mezcla de culo y mierda, era jodiendo, ella es una muchacha cinco estrellas, pero exprimiendo billeteras masculinas, ese era jodiendo también, solo para comprobar que está atento al tambor, ahora sí, ya viene lo mejor, ojo rojo, cojo y recojo. 1, eres muy inteligente, creativo y te expresas bien, 2, eres una persona de buen corazón, tienes un entusiasmo contagioso y una linda sonrisa, 3, tienes una voz hermosa, das buenos consejos y me inspiras a mejorar, 4, eres muy amable, talentoso y calmado, 5. Eres una persona genial. Te esfuerzas en hacer el bien y sabes dar lo mejor de ti. Punto adicional. Mientras lo sigas tratando, hágale atenciones, cortesías por ejemplo con permiso, bien pueda, por favor, gracias, pase usted, le abro la puerta, regala un niño de pulgar arriba, una sonrisa, y al despedirte dile que fu No ha pasado nada, todo está tranquilo, yo concuerdo contigo, tienes un buen punto de vista, en ese sentido, aquí y ahora, uno debe estar tranquilo, en mucha calma, ignorando a todos, haciendo lo necesario para estar bien, por el bienestar personal de uno mismo, sin mirar a los lados, los demás son lo de menos, ese no es asunto de uno. Uno lo que tiene es que vivir bien y en una serenidad total arrancar ese monte de la jardinera. Es bueno, debido a que siempre hay cosas que deben eliminarse de la vida de uno, esas son personas que carecen de preparación, unas pobres personas que solo sirven para incomodar, lo que dan es lástima, nada harás reclamándole, solo vas a colocarte en mal estado de ánimo, sea fiel al lema de, que se jodan, todos, viva feliz su vida, haga el bien para usted mismo, y ya.